Bienvenidos y bienvenidas al primer festival de innovación educativa. En nombre de la Dirección de Aprendizaje Digital y Online y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos a todos y todas por acompañarnos. Mi nombre es Gabriela Álvarez y hoy seré la presentadora del taller Cómo incorporar herramientas digitales en clase, Jamboard, Mentimeter y Padlet, la cual estará a cargo de Cristina del Águila. Cristina tiene una maestría en traducción de la Universidad Ricardo Palma y es licenciada en traducción e interpretación de la UNIFE. Es también docente de UPC en la carrera de traducción y en idiomas católica de la Pontificia Universidad Católica del Perú en cursos de inglés y diplomaturas en metodología para la enseñanza de inglés. Cuenta con siete años de experiencia en modalidad virtual. Antes de comenzar el taller, indicarles que al finalizar habrá una ronda eh, de preguntas y habrá también una breve encuesta. Es importante que, eh, sobre todo, docentes de UPC la puedan responder porque una de ellas indica eh, si desean que eh, se les reconozca como horas de capacitación docente. Recuerden también que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag eh, FIEUPC2021 y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Innovación Educativa UPC. En Twitter, Innova Educa .pe, Y en nuestro canal de YouTube como Innovación Educativa UPC. Ahora sí, sin más, damos inicio al taller que espero sea enriquecedor para todos ustedes. Cristina, bienvenida y adelante con el taller. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a todos por, por estar aquí. Estoy muy agradecida por la oportunidad de, de estar dictando en, en el primer festival y es, es un taller que me gusta mucho porque son herramient herramientas que utilizo en todas mis clases. Es, mi nombre es Cristina del Águila. Quería saludarlos a todos, a, a Jenny Milagros. Si es que pueden activar sus cámaras. Sé que es después del almuerzo y están todavía en casita. Pero sí, si es posible, sería lindo poder verlos, ¿no? Para que sea el taller bastante más interactivo y así poder conocernos. Eh, recuerden que cuando estamos en clase y vemos a los alumnos con las cámaras apagadas, decimos, estamos solos. Eh, y cuando las prenden, nos sentimos con más ánimos de, de, de dar las clases. Así que ahora estoy viendo a Giovanna, Lucila, Magna, a Milagros, a Norma, a Jenny. ¡Hola! Entonces, si van prendiendo, sería ideal. Así los voy conociendo. ¡Hola, Cristian! ¿Qué tal? Cecilia... Y así también van a poder participar, interactuar en toda la sesión, ¿sí? Este taller es bastante interactivo. Van a poner en práctica lo que vamos a, a ver. Y al, al final del, del taller, ahora vamos a ver los logros. Vamos a, me van a contar si, si lo van a poder aplicar ahora todos en, en sus clases. Hola, Jorge. ¿Está Jorge también? Ok, entonces vamos a empezar. Eh, como, como comentó Gabriela, el título de este taller es cómo incorporar herramientas digitales en clase. Vamos a trabajar con tres herramientas el día de hoy, eh, Jamboard, Mentimeter y Padlet. Vamos a empezar con el logro de aprendizaje. Ustedes eh, en Zoom tenemos la opción de levantar la mano, ¿sí? Entonces, cuando deseen participar, le dan clic a la opción de levantar la mano para que puedan hablar, leer, etcétera. A ver, ¿quién me puede ayudar para leer el logro de aprendizaje 1 que vemos aquí? Si alguien pudiera levantar la mano para, para poder leerlo. Ok, Lucila, cuéntame, ¿puedes activar tu micrófono? Yo, ¿ah? Lu Lucila, Lucila Osorio. Sí. Eh, al terminar el taller, el participante utilizará tres herramientas digitales en diferentes momentos de su clase. Además, analizará los beneficios de dichas herramientas y plata planteará un mejor aprovechamiento para que sus clases sean más dinámicas. ¡Wow! Muy bien, Lucila. Sí. Eh, está volteado, ¿verdad? Ustedes ven que está volteado, pero es a propósito. ¿Por qué? Porque así como nosotros hacemos ejercicio y nos ejercitamos nuestros músculos, también debemos ejercitar nuestro cerebro. Entonces, ah, muy bien, lo hizo Lucila. Muchas gracias. Eh, este es el logro del el taller. Espero que al final del taller podamos todos decir que se logró se lograron los objetivos, ¿ok? Hola, están, se están conectando también. Muy bien, entonces la agenda para el día de hoy es la siguiente. La primera parte va a ser conocernos rápidamente, luego vamos a hablar de la importancia de las herramientas digitales en clase y vamos a presentar cada herramienta digital, ¿no? Después de la presentación vamos a tener una práctica, ¿sí? Utilizando la herramienta. Um, me parece que el día de ayer, Gabriela me ayudó con un correo para que puedan crearse sus cuentas. Les voy a pedir, por favor, que escriban en el chat si, si se crearon las cuentas de Mentimeter y de Padlet, eh, porque para Gmail, para Jamboard, solamente necesitamos tener una cuenta Gmail. Está como Drive, es una aplicación incorporada al correo. ¿No? Entonces, en ambas, perfecto, domingo, norma, en, en el chat pongan sí, por favor, si sí. crearon sus, ok, no te preocupes, ahora lo podemos crear, eh, es muy sencillo, se puede crear de una manera muy rápida, ¿sí? Ok, entonces veo que, que unos, no, todavía no te preocupes Lourdes, ah, ahí está, gracias, Gabriel ha copiado ahí es el link para que se registre. Se pueden ir registrando con su email Sí, perfecto, me inscribió. No se preocupen, ahora lo vamos a ver juntos, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es conocernos, ¿no? Eh, aquí tienen tres formas de cómo ustedes pueden eh, presentar el Menti a sus alumnos. Una es brindándoles el correo, el link, perdón, el enlace. Otra es utilizando el eh, QR que ahora ya todos contamos con, con el QR porque muchos lugares nos lo piden, nos piden el QR para, para ver la carta en el restaurante, ¿no? O también utilizando menti.com. Entonces, lo que vamos a hacer solamente es, en sus celulares, coloquen menti.com, ¿sí? Y el código que vamos a utilizar es 9, 4664, lo voy a poner en el chat, 4664-8698, ¿sí? Entonces, ese es eh, menti.com y el código. Voy a presentar aquí para que ustedes ya puedan ver la presentación. En menti. Ok, entonces lo que deben de hacer es escribir su nombre un adjetivo que los describa, pero utilizando la primera letra de su nombre y el curso que dictan, ¿ok? Por ejemplo, yo he colocado, a ver, voy a ponerles aquí, ahí sí pueden ver el menti, ¿verdad? Sí, ok. Eh, he colocado Cristina, creativa, inglés, ¿ok? Entonces vamos a escribir nuestros nombres, el nombre un eh, adjetivo que los describa utilizando la primera letra de su nombre y el, el curso que dictan, ¿sí? Con la primera letra de su nombre, a Ruber, perseverante. Otro adjetivo, Rubert, que te describa con R. A ver, vamos a ver. Ahí está Marcela, gracias por encender sus cámaras, Pablo, lo veo a Pablo también. Magna, wow, qué bonito, magna motivadora, matemática. Ok, problemas de aprendizaje, Grilar. Uh -huh. Líder, excelente. Estadística. A ver, vamos a ver si algunos más se, se conectan al Menti, menti.com. Voy a poner otra vez, menti.com. También lo pueden ver en la parte superior de... La de la pantalla, no acá les voy a, a ver mostrar que okay, vamos trece rosario. Paciente matemática, José. Con la primera letra de, de su nombre, a ver si pueden uh, colocar un adjetivo. A ver, Paulo Paciente, perseverante, social. Uh -huh. Jaime, requerimientos. Wow, qué diferentes carreras, diferentes cursos. Físico, química. Uh -huh. Cariñosa, cariñosa puedo. Claro, Clorinda, Clorinda Cariñosa. Entonces ya recuerdo, Clorinda Cariñosa. <ríe> a ver, Jorge Jovial. Alemán, inglés, medalín, marquetera, muy bien, estrategias de marketing. ¿Dónde está Medellín? <ríe> ok, muy bien. Entonces, vemos que podemos utilizarlo así para poder eh, conocer, conocernos un poco más. Rafael, resolución estadística. Uh -huh. A ver, somos 20 y acá hay 45. <ríe> A ver, ¿quién es más? se conectan al, al Menti. También una forma de ver si los alumnos están eh, participando en clase o están conectados en la, a la clase es ver si se conectan a la actividad, ¿no? Porque podemos ser 90 y solo hay 10, entonces los otros 80 o no están prestando atención o están quizás haciendo otra cosa en, en la clase. no y La idea de, de estas aplicaciones, de estas herramientas es que se interactúe como en un aula real y veas la interacción real momento, no en tiempo real. Porque si vemos que faltan muchas personas, eh, no es lo ideal. ¿no? Lo ideal es que todos estén conectados y ya vamos al menti, menti, están allí. Quizás les damos unos minutos, pero tampoco vamos a tomar mucho tiempo en que se conecten a la, a la aplicación, ¿no? Si es que tienen problemas técnicos, si sí nos lo pueden indicar y no hay problema, ¿no? Se espera al alumno, pero lo ideal es que sea esta interacción un poco más dinámica, más fluida. Ok, entonces tenemos aquí a ver Cristian, Falcón Confiable, MS Project, Manuel Ciencia y Tecnología, Taller de Tesis, Karina Empática. Ok, muy bien. Entonces veo que hay muchos, muchas carreras diferentes, así que vamos a, a trabajar en diferentes actividades y como son variables, ustedes van a, a, van a tener diferentes ideas, estoy segura. Eh, Cecilia, ¿por qué no puedes conectarte, Cecilia? ¿Puedes escribir en el chat, por favor? Puedes ingresar también si no te mando el link, no hay problema. Si es que hay un problema aquí, te envío el link para que puedas luego ver. A ver, ahí está. Rosario, dime. Hola, buenas tardes con todos. Buenas tardes, Rosario. Sí, Una consulta, voy a estar uh -huh. solamente, un, solamente en el Mentimeter porque tengo reunión, por si nos han programado a las uh -huh. 4. Entonces, tengo una inquietud. ¿Esto pero los alumnos también tienen que tener su Mentimeter o simplemente ellos van a este, ingresar? Ellos solo ingresan. Ellos solo ingresan. No necesitan tener registrado o registrarse al, a la aplicación. Solo ingresan. Puede ser por el link, puede ser con el código. También mm, lo yeah. pueden asignar como tarea para que lo hagan para el día siguiente. Eso les voy a mostrar. Solo se cambia el tipo de eh, audiencia. ¿no? Si es para mm, el yeah. presentador, por ejemplo, si ahorita yo les doy para que lo hagan en su casa, y está como rol presentador como está en este momento, no lo pueden hacer. Tienen que hacer un cambio en la configuración para que él lo pueda hacer a su paso, ¿no? Ese es como uh -huh. que audiencia, lo hace yeah. a su ritmo. Uh -huh. Ya, yeah. perfecto, gracias. Ok, no te preocupes. Muy bien, entonces tenemos muchos, muchos participantes con diferentes carreras. Carlos Comunicativo, Fernando, Maestro de Mejora Continua, Lourdes Lirar. Prótesis. Oh, Cristian, cariñoso, excelente. Vamos a seguir, entonces ya nos conocemos un poquito más. Eh, vamos a ver aquí. En Menti, pues en la versión gratuita, podemos crear tres, tres eh, plantillas por código, ¿sí? Entonces, este código me va a servir para tres eh, diapositivas, por así decirlo. ¿Ok? Eh, y es... es, es fácil de crear diferentes presentaciones. Vamos a seguir con la siguiente. Ustedes en sus celulares van a ver que hay otra, que les aparece otra, otra eh, página, ¿verdad? ¿Sí? ¿Les aparece otra página en sus celulares? Ok, entonces vamos a ver este video. Como está en modo presentador, como le comentaba Rosario, solo no pueden ustedes ver el video porque yo lo tengo que presentar. Sí, Si yo cambio a audiencia, sí lo van a poder ver, van a poder darle clic, ¿ok? Entonces, vamos a ver este video que les... Ustedes vean cómo se usan estas aplicaciones con los alumnos. Es un, un video que, que se creó con diferentes interacciones en, en mis clases de inglés para la carrera de traducción. A ver, me cuentan si escuchan bien. Se escucha todo. A ver, un momento, vamos a... Mudar. A ver. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces vamos a ver este video. shows uh, a scale of power distance around the world, and Peru has 62 to 67% of the largest power distance. Mm, excellent, very good, okay. What's the difference between general English and academic English? General English is mostly used for everyday purposes such as talking to a friend or making a hotel reservation. Academic English is used with the purpose of transmitting and understanding specific information. So what about Nicole here? A Peruvian bullfighting arena Was transformed into a for people who live in the streets. Excellent. Thank you. Mm -hmm. Ok. Entonces, ahora vamos a seguir con otra actividad en Menti, donde ustedes van a escribir eh, diferentes palabras para completar esta oración. Las herramientas digitales promueven... Pues tienen que completar allí en Menti, en sus celulares, las herramientas digitales promueven. A ver, vamos viendo cuántas personas responden. Muy bien. A ver, tenemos interacción. A ver, ¿quién me ayuda a leer? ¿Alguien que pueda levantar la mano para, que, para leer algunas de las palabras que vemos en el Menti? No, ¿Clorinda? ¿Puedo? Claro, Clorinda. Ya, tenemos la palabra, la que resalta, ¿no? La palabra base, interacción. Luego sigue conexión, aprendizaje, participación, comunicación. Eh, tenemos palabras como eh, trabajo colaborativo, dinamismo, eh, dinamismo, el aprendizaje, eh, o se interesa por aprender, la participación, eh, autonomía. Colaboración, sí, sí. como ya dije, me, eh, comunicación asertiva, eh, habilidad digital o habilidades digitales, etcétera. Wow, excelente, Clorinda, muchas gracias. Así como Clorinda nos mencionó, la que resalta es interacción. Eso quiere decir que es una de las palabras que la mayoría, las personas que han escrito en, en esta actividad, ha escrito interacción. Por eso resalta. ¿No? Otra de las palabras que resalta también es aprendizaje. Entonces, seguramente muchos de ustedes han escrito también promueve el aprendizaje. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Entonces, yo tenía también aquí algunas, algunas, a ver si ustedes han colocado las mismas que yo. Vamos a ver aquí. Ok, entonces necesito a otro voluntario que me ayude a leer qué promueven las herramientas digitales. Jorge, a ver, Jorge. Sí, debía hacerlo con la herramienta. Eh, eh, participación activa, trabajo colaborativo, creatividad, autonomía, escucha activa. very good. Justo como le comentaba Gabriela, yo doy todas mis clases en inglés, entonces eh, a veces se me quedan algunas palabras. No se preocupen. Eh, gracias, Jorge. Entonces tenemos aquí, creo que, eh, a ver, ¿qué no, ¿qué no escribieron en el Menti? que sí he colocado aquí. A ver, ¿quién me dice? Creo que eh, Milagros levantó la mano hace un momento. Oh, mm, mm, Milagros, sí. A ver, Milagros, ¿cuál de estas eh, estas palabras, estas frases aquí no estaban en el medio? La que creo no, no, no vi mucho, y bueno, yo tampoco escribí, fue el tema de la escucha activa. Uh -huh. ¿Y crees que es, existe la escucha activa cuando los alumnos trabajan utilizando estas herramientas digitales? Es, yo diría que un 50%. No, uh -huh. no siento que el 100% de los estudiantes tengan el tema de la, de la escucha activa. Sí, es verdad. Eh, va a depender aquí bastante del eh, monitoreo del profesor, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajan en estas actividades, no los podemos dejar solos. Dejar ir, eh, vayan a los grupos y luego presenta, ¿no? Hay que ir a cada, cada sala, si es posible, la, la creación de las salas y ver cómo ellos van trabajando, ¿no? Porque es muy común que los alumnos cuando se van a las salas apagan las cámaras o apagan el micrófono y cada uno hace Hace su parte, ¿no? Y la idea es que se comuniquen. Muchas gracias, Milagros. ¿Hay gracias. alguna otra que no estaba? Que sí, que no estaba en el menti. A ver, regresamos a ver si me dicen. ¿Cuál no estaba? A ver, aquí. Doy cinco Los segundos días. y luego regreso. Autonomía. ¿Quién está, está por ahí, está. Jaime? Sí, pero sí está, yo la vi ahorita. Sí está Autonomía. Ah, entonces, otra que no estaba. ¿Cuál no estaba? Hay una, hay una que me parece que no está. Ah, no, sí está, está aquí, Creatividad, está chiquitita. ¿Ustedes creen que la Creatividad eh, es uno de los, de... Eh, los saberes que el alumno puede implementar en estas actividades utilizando herramientas digitales, cuando ellos utilizan Jamboard, Minty, Padlet, ahora vamos a ver, son muy, muy creativos, muy, muy creativos. Les damos como una hoja en blanco y ellos van a crear, de, de, dependiendo de cómo uno asigna la actividad, ellos son muy libres y ustedes van a ver, cómo ellos preparan sus trabajos, ¿no? Muy bien, entonces tenemos diferentes momentos de la clase. Este, este taller básicamente lo que quiere es que ustedes puedan utilizar estas diferentes herramientas en diferentes momentos y les voy a dar ejemplos de en cada momento. ¿No? Como ustedes saben, tenemos tres momentos claves. La motivación inicial, cuando empezamos la clase, que presentamos imágenes, videos, enlaces, para generar diálogo con el alumno, ¿no? para escucharlos, activar los conocimientos previos que ellos tienen. Durante la clase, ¿no? cuando se construye el aprendizaje, ahí tenemos también ejercicios, análisis de casos, solución de problemas, tratamos de guiarlos, brindar or orientación. no. Vemos ahí los conceptos, pero también siempre monitoreando el, todo el proceso. Y finalmente en el cierre es una reflexión, quizás ver el producto terminado de lo que se trabajó en la clase y pro, preguntas, dudas, hacer un resumen de lo que se habló, de lo que se aprendió, ¿sí? resaltar los puntos claves de la sesión. Entonces, vamos a empezar con Menti. Ustedes ya vieron un ejemplo de Menti. En realidad han visto tres, ¿verdad? Podemos utilizar Menti como una opción de escribir como párrafos. Podrían escribir ideas. La otra opción, cuando tienen la lluvia de palabras, ¿sí? También pueden ustedes agregar un video en su Menti, ¿no? No necesariamente siempre en el Jamboard, en el, perdón, en el PowerPoint, sino también en el Menti. Vamos a ver entonces algunos ejemplos que tengo aquí. Para el inicio de la clase, ¿no? Eh, a ver, ahí están viendo este menti. Sí. Ah, mis mentis todos van a estar en inglés porque es, es la clase que, que yo dicto. Eh, es, por ejemplo, How do you feel today? ¿No? En estas, eh, en estos tiempos, muchas veces a veces no preguntamos cómo nos sentimos, ¿no? Entonces acá tengo cuatro opciones. Y la idea de esta actividad es que los alumnos se expresen, ¿no? Muchas veces he visto más tired, que cansado que, que happy. O worried en algunos momentos de, de algunas épocas específicas, ¿no? Recuerdo el año pasado para las elecciones, worried, ¿no? Veía mucho que los alumnos colocaban worried. O hungry, diferente, si es que es la hora de la clase a la, a la una, ¿no? Están, tienen hambre. Entonces, una vez que ellos responden, ahí les pregunto, ¿no? ¿Cómo se sienten? Y ellos responden, cómo se sienten, o por qué están happy, ¿no? Y comparten con los demás compañeros. Entonces es una posibilidad para iniciar nuestra sesión de clase. Otra opción. Eh, vamos a ver aquí. Cuando hablamos de la construcción del conocimiento, vemos este otro ejemplo. En este, en este caso, la idea de eh, utilizar el vocabulario que se aprendió en clase, ¿no? Ellos escriben una pregunta. Les sale así. Esto es lo que ellos ven. Write a question using the vocabulary learned in this lesson. Y hacen aquí, clic open. Y van viendo también las otras preguntas que sus compañeros han hecho, han elaborado utilizando el vocabulario. No, En este caso, estábamos hablando de, eh, Vocabulario relacionado a economía, a gastos, a presupuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, goal, objetivos también, budget, presupuesto, alcanzar, achieve, ¿no? Long term, a largo plazo. Y ellos luego escriben una pregunta y la le dan clic en, en submit. Al final voy a ver todas las preguntas. No necesariamente siempre tienen que poner los nombres de quien escribe la pregunta. Sí, pueden pedirles en algunos casos que ellos escriban sus nombres, otros en otros casos que escriban un apodo o el nombre de una persona famosa, de un artista o también que no escriban. Y lo que yo hago es llamarlos. Entonces, por ejemplo, llamo a Paulo y le digo que lea la primera pregunta, no necesariamente la de él. ¿no? Porque a veces, por ejemplo, si hay errores, eh, no es como que yo voy a corregir la pregunta de Paulo. ¿no? Voy a corregir esta pregunta, que en estos momentos yo no sé de quién es, pero van a ver todos, eh, eh, o por qué se dio el error, o cuál es el error, y todos vamos a analizarlo juntos. ¿Ok? Luego tenemos, a ver, vamos a abrir otro. Este. Eh, a ver, esta es otra opción como la de ustedes que utilizamos al inicio, ¿no? Eh, tenían que escribir una, una oración mencionando una persona, un objeto, un lugar, una mascota que tiene un significado importante para ellos. Utilizando eh, la gramática en este caso que era WH noun clauses. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo que yo hago, lo que haría, por ejemplo, en mi clase sería así. Le diría a, a Norma. Entonces, le diría, Norma, ¿puedes leer esta oración? Y ya, Norma lee, ¿no? My mom gave my dog when I was 14 years old. My pet's name is Yuvia and I love her, ¿Okay? Entonces, Norma puede luego llamar a otra persona para que lea la siguiente, ¿sí? Y así van a leer sus oraciones. Como les comentaba, no necesariamente la de ellos. Puede ser de, de otra persona, no hay problema, pero ahí sí todos deben de participar para que todas puedan leer una oración diferente, ¿ok? A ver, otro ejemplo que tenemos, vamos a abrir este de aquí. Ahora sí, les voy a mostrar cómo podemos usar el Padlet, el, perdón, el Menti. Voy a mostrarles cómo se ve desde mi cuenta. Las personas que no se han eh, registrado lo podemos hacer desde ahora, ¿ok? Cuando ustedes van a Menti, ¿sí? Esta es la página, ¿no? Mentimeter. Voy a cerrar mi, se mi sesión para que. Lo vean como de cero. Ok, entonces, si no se han registrado, le dan clic a Regístrate, ¿sí? Pueden registrarse con una cuenta de Google o con su cuenta de Facebook o con otro correo, Hotmail, Yahoo, ¿ok? Entonces, las personas que no se han registrado les pediría que en estos momentos se registren. Ok, es así de simple. Solo se registran con su correo o utilizando otro correo, no necesariamente, o su Facebook, si ya tienen cuenta, van a iniciar sesión, ¿sí? Y ahí van a iniciar sesión con su correo de Google, con su Facebook, ustedes seleccionan su cuenta e inician la sesión. Ya, a ver, ¿me cuentan por el chat? si ¿Sí? ¿Ya lo hicieron para ya saber que ya todos tenemos una, una cuenta en Mentee? ¿Sí? Ya ingresé, perfecto. Por ejemplo, cuando ustedes se crean su cuenta, les va a pedir Work. Es ¿Para qué van a utilizar Mentee? ¿no? ¿Para el Work, para el trabajo, para edu eh, la educación o para otro? Y ahí escogen, ¿no? Selecciona. Education, ¿no? Ustedes son educadores, son profesores, son docentes universitarios, son profesores de colegios, son alumnos. Y ahí se eh, ya cierran su presentación. Entonces, cuando crean, una presenta cuando crean una cuenta, les va a aparecer aquí o algunos tutoriales y acaban a ver que no hay nada. Nada, no hay nada, ninguna presentación. ¿Cómo se crean? Le dan clic a New Presentation, ¿sí? Y acá tienen las opciones, tipos de preguntas. Multiple Choice, le cambian el título, la pregunta y le ponen las opciones. Ustedes pueden agregar más preguntas, más opciones, pueden añadir una imagen, la pueden subir pueden utilizar las imágenes que hay desde Google. Si yo, por ejemplo, pongo DOC, me va a salir aquí, la escojo y la, la guardo. ¿No? Vamos a ver, por ejemplo. Ya está. Entonces, si yo pongo qué mascota te gusta más. ¿No? Vamos a ver, por ejemplo. Eh, pongo perro. Otra opción gato, otro conejo y uno más, otro más, otra mascota que ustedes tengan. Voy, voy a, a pueden poner gifs también. Hamster, Cat. hamster, ok, vamos a poner. A ver este gato <ríe> y ahí hamster, hamster. Entonces vamos a poner aquí un conejo. ¿no? Pongo acá mi conejo. Ya está. Y finalmente mi hamster. Vamos a ver si hay un gif de hamsters. Ya, este. Ok. ¿Qué más necesito hacer? ¿Sí? ¿Qué más necesito hacer aquí? Una vez que ya creé mi pregunta, eh, puedo utilizar, eh, escoger el layout. ¿Cómo va a ser la presentación? barras, como un donut, como un pie o puntos, ¿sí? A mí me gusta más el de barras, creo que es el que más utilizo. Hay opciones extras, show correct answer, acá también les, les da una explicación. Si hay más de una opción correcta, ¿sí? Pueden ponerlo, ¿sí? Poner resultados que se vean en porcentajes también. Que los, que los alumnos participen más de una vez. Si desean que participen más de una vez, le ponen que participe más una vez o no. Esa es la primera parte, el tipo de pregunta, ¿sí? El tipo es multiple choice, el contenido es esta parte, cuando colocan la pregunta y las opciones. Pueden, eh, por ejemplo, esta parte es como que extra, cerrar la votación, darle como que un tiempo, eh, ocultar la barra de instrucciones, pero eso, ahí, por ejemplo, yo nunca muevo nada, ¿Sí? Me centro en content, quizás en theme, en el tema, para cambiarle en vez de que sea blanco, que sea verde. Bueno, ya lo coloco. Eh, y nada más. ¿Qué necesitamos hacer? Lo que les comentaba al inicio, para compartir un menti tienen diferentes opciones. Pueden darles el link, ¿sí? El link que está aquí. Les voy a poner en el chat el link pueden darles el código, van a menti.com y van a este código 7895, siempre yo lo coloco en el chat, igual lo van a ver, pero o pueden usar el QR, ¿no? Que lo pueden descargar. Entonces, vamos todos, vamos todos para que vean la opción, la opción de presentador, ¿sí? Esta, esta es la opción que les decía, presentador. Solamente si yo presento, ustedes van a poder marcar una opción, ¿sí? Vamos a ver. A ver, ingresen todos allí al Menti. Yo también voy a ingresar. A ver, a ver. Vamos ingresando rápidamente para poder seguir. 7895-9403. ¿Ok? Entonces, definitivamente... ¿Qué mascota creen que he escogido? <ríe> a ver, ahí hay algunos compañeros, colegas que me conocen. <ríe> a ver, a ver, a ver. Vamos escogiendo. Muy bien. Entonces vemos que hay 13 participantes. ¿No? Que han escogido. Nadie hasta ahora ha escogido el hamster. Acá prefieren el, al perro, al gato, conejo. Mi hamster está al final. ¿Ok? Ahora, vamos a crear. Muchas gracias a los que han participado. Vamos a crear la otra, la otra. Vamos a crear uno más para que vean cómo es con la otra opción. ¿Sí? Voy a agregar. Acá se vamos a, a my first presentation yeah. vamos a agregar aquí una opción otro tipo de pregunta vimos el tipo de pregunta eh, en las, los ejemplos hemos visto el word cloud que es la lluvia de ideas hemos visto también este para escribir oraciones acá por ejemplo scales ok para que escoja vamos a escoger este ¿sí? scales por ejemplo estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás o no estás de acuerdo? Vamos a poner, ¿estás de acuerdo con...? Mm, a ver, ¿qué podemos poner? ¿Estás de acuerdo con con lo siguiente? Vamos a poner aquí. Ya. Yeah. Um, vamos a ver eh, controversial topics, ¿no? En, hay siempre una unidad de eh, temas controversiales, ¿no? Eh, bajar la o oh, aumentar cambiar cambiar la edad para votar sí otro otro tema controversial el, el servicio militar obligatorio vamos a ver y otro más uno más que me ayuda con un tema controversial que, que siempre se habla hmm. Un tema controversial. Oh, quizás es eh, eliminar las eh, la cuarentena. Ok, vamos a ver la cuarentena. Ok, le puedo añadir, oh, matrimonio. Ok, cambiar la constitución. Vamos a agregarle una imagen, algo así como, este es un tema, algo como pensar. ¿no? Vamos a poner una imagen. Uy, acá me salió, ya bueno, vamos a agregar la mariposa. La agregamos ahí. Cambiar la constitución podría ser también. Ya, y acá le ponemos, estoy de acuerdo, ¿sí? O, strongly disagree, estoy completamente en desac... Ay, ya, desacuerdo. Vamos a ponerle desacuerdo. Ya, y acá vamos a ponerle de acuerdo. Vamos a ver. Acá, ya. Muy bien. Entonces, tenemos acá de acuerdo desacuerdo. Tenerte, ok. Muy bien. Acá. Eh, customize. Dijimos que no movíamos nada. Dejamos ahí. Content. Nada. Ya está. Hemos creado. Tipo. Ya hemos escogido. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ver el setting, en los ajustes. Vamos a utilizar esta. Orient Space. ¿Sí? Orient Space. Acá cambiamos. Vamos a escoger Orient Space. Ustedes, a ver, ingresen. Ingresen al Menti. ¿Sí? Y díganme si pueden acceder a esa diapositiva, a esa presentación de estás de acuerdo o estás en desacuerdo. Le pueden dar Next, le pueden dar Siguiente o no le pueden dar Siguiente. A ver, vamos a cambiar acá, submit. Vamos a ver. Quizás tengan que volver a ingresar. A ver. Se si ingresan nuevamente a menti.com. 7895 9403. ¿Sí? Muy bien. ok Okay. Ya veo que hay dos, dos personas que están allí. Uh -huh. Ok, veo cuatro. Ya, a ver, voy a salir completamente de la aplicación. A ver, voy a salir Acá. Voy a poner otra vez mentidad.com. Ya salí completamente. A ver, voy a ingresar. 78959403. Y puedo utilizar. Puedo utilizar la aplicación. No hay problema. Tienes que darle clic al de la mascota. Escoge uno, milagros. Escoge uno. Y luego vas al siguiente. En la mascota, se escojan uno. Hay una opción, vamos a ver, aquí en el de la mascota, acá, acá hay una opción. Vamos a dejarlos que participe más de una vez. A ver, si ahora intentas nuevamente, selecciona la mascota y vas al siguiente. A ver si se puede, Milagros y Nelly. ¿Cómo ingreso? Al menti.com, ingresen a menti.com y el código 78959403. ¿Ok? Entonces, esa es la forma para asignar este menti como tarea, por ejemplo. No en clase, lo van a hacer como tarea. Le tienen que cambiar en el ajuste que sea Orient Space. Si lo ponen Presenter Pace, solo lo van a ver en la clase cuando ustedes lo presenten, ¿sí? Cambia el, el, el modo de, de vista, ¿ok? Ese es Menti. Hasta aquí, ¿alguna consulta, duda, pregunta sobre cómo utilizarlo? en la parte de seleccionar el tipo de pregunta. Después ustedes pueden ir viendo otras opciones como agregar imágenes, más como una presentación. ¿Sí? Jenny, cuéntame. Bien, Jenny. gracias. Eh, mire, yo tengo varias secciones, por decir, Ajá. de cuarto grado. Y de este cuarto grado lo quiero usar, eh, o sea, ¿cómo puedo usarlo en todas las secciones? Con el mismo código tengo Claro, que... cuando ustedes ya utilizan, uno, miren, nosotros ya utilizamos este que mascota, Ya. Yeah. pero yo lo quiero utilizar otra vez, ¿verdad? Sí, sí, no sí, hay problema. Aula, ¿Qué es lo que de debamos hacer? Aquí, ¿ves eh, Jenny que dice Download Results sí, sí, sí. o res Reset? En vez sí. de Download, yeah. le vamos a dar clic a Reset. Yeah. Eso quiere decir que las respuestas se van a borrar y lo puede usar yeah. nuevamente. Pero también tú puedes copiar esta, es la, esta diapositiva y crear. Puedo copiar y hacer por, por, por, por eh, curso. Por ejemplo, me voy a My Presentation. Yo tengo, puedo hacer mi folder de eh, cuarto A. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo un folder. ¿Sí? En esta, este folder voy a hacer todas mis presentaciones de cuarto A. Pero también las quiero usar con cuarto B, las copio. O sea, la, esta de presentación, sí, puedo copiarla a una nueva. Toda la presentación, copy to another presentation. Vamos acá, vamos a, a crear una nueva, una nueva para cuarto, otro B. folder, cuarto B. Vamos a crear cuarto B, el folder. Ah, yeah, yeah. Ya, entonces yo quiero crear acá una nueva presentación. Vamos a poner eh, hoy día, o oh, eh, 12 de agosto. Entonces, creo esta presentación del 12 de agosto, ¿sí? Pero yo ya uh -huh. hice, utilicé la de las mascotas antes, quiero utilizarlas aquí, me voy a mi presentación, le puedo cambiar el nombre también, ah. no hay problema. Acá, duplicar, puedo crear varias copias, ¿sí? Y esta, por ejemplo, la voy, voy a cambiar acá el nombre. Entonces Esta va a ser mi presentación eh, cuarto A, mi mascota. ¿no? supongamos yeah. Ya. y la paso a mi folder la comparto a mi folder de cuarto A ya, entonces ya tengo mi cuarto A mi, mi presentación ahora quiero compartir, voy a copiarla compartir. quiero Exacto. copiarla, claro entonces me voy a cuarto B hago mi otra ah, acá está mi presentación, verdad, está vacía entonces lo que necesito es copiarla del cuarto A la abro ya. Yeah. Y acá voy a copiar. Copy. copy. Cuarto B, el 12 de agosto. Ya está. Copy. Ya. Yeah. Igual. Entonces, a cuando voy, ya okay. es, debe estar aquí, en cuarto B. Ya. Yeah. ¿Sí? Eso es si quieren ustedes tener como un registro por curso, ¿no? Eh, por ejemplo, cuarto A, cuarto B. Pero con otra opción es simplemente eh, en, su en su presentación resetear los resultados para que la utilice siempre. Entonces en esta clase voy a utilizar esta página la reseteo. Entonces reseteo y lo vuelvo a utilizar. Muchas ¿Sí? gracias. Como generales, puede gracias. ser como, como plantillas que ustedes tengan generales, ¿ok? Muy bien. Ok. Entonces qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a trabajar en grupos, ¿sí? Porque este taller es práctico. La idea es que lo utilicen para que lo utilicen en clases, ¿ok? Entonces, en grupos, cada uno va, va a tratar de crear una actividad rapidito, ¿sí? En, en Menti, utilizando una, un tipo de pregunta, ¿no? La que les haya gustado más y luego lo... En sus grupos van a compartir la pantalla para que cada uno vea la actividad y lo pueda utilizar con el celular. Entonces, por ejemplo, yo trabajo con Norma y con eh, Clorinda, ¿sí? Entonces, yo creo mi actividad así como la creé ahorita de la mascota, la creo, y les comparto el código a ellos para que ellos respondan. Van a compartir la pantalla. En la parte central está la opción de compartir pantalla. Ya la he habilitado para que puedan compartir en sus grupos. Pueden usar el micrófono, pueden usar la cámara. La idea es que cada uno presente una actividad y la comparta. Para esta actividad vamos a tener 10 minutos. Yo voy a ir pasando por sus eh, salas. La idea es que todos participen, así que por favor les diría que estén todos atentos para participar con esta actividad del Menti. ¿Sí? Si está todo claro, por uh. favor, les diría un thumbs up, un dedito arriba en el zoom. A ver, ahora sí. Si están con las cámaras apagadas, no hay problema. Igual pueden utilizar la, la reacción, eh, pero olvidé mi... Crea otra nueva, Clea, crea otra nueva con otro correo. si sí, no hay problema. Yo voy a hacer los grupos ahora, Gerbe, y eh, yo les voy a ir eh, monitoreando. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Crear una actividad en Menti. Si eh, aún no tienen la cuenta, quizás su compañero ya la tiene. Entonces, uno de ustedes puede ir creando y compartiendo la pantalla. ¿Ok? Y luego les dan sus códigos para que puedan acceder. Vamos a ver qué tal nos va. A ver, es la primera actividad eh, grupal. Veamos, los voy a mandar a los grupos. Recuerden que tienen 10 minutos para hacerla. Ok, son 41. A ver, vamos a ver si ponemos 12 grupos. Ya, yeah, listo. O un poco más acá. Ya, yeah, 10 grupos. Ahí, ok. Entonces, nos vemos en 10 minutos. Ah, Gabriela Esta Gabriela creo que es la que tiene que, sí. que ayudarnos aquí a ver un ratito porque yo estoy como anfitriona o oh, no a ver, a ver, a ver o si no te hago anfitriona y luego me pasas como coanfitriona ya ya, sí. perfecto Porfa. gracias ya, entonces voy a voy a cerrarlas para abrirlas nuevamente. Ok. ¿Ya, está? ¿Ya estás como host? Cristina. Ya, listo. Voy a volver a crearlas entonces. Cristinita, Gracias. no tengo cuenta en mente. No te preocupes. Si no tienes cuentas puedes ahorita participar como alumno, ¿sí? Ya. Pero lo ideal es que te crees una cuenta para que puedas utilizarlo en tus clases. ¿Cómo? Por favor, mire, discúlpame que... Tengo que, en eh, Gmail, mi cuenta de Gmail, ¿puedo ser? Puede ser tu cuenta de Gmail, de Hotmail, no hay problema. Ya, yeah, okay. Te vas al Menti, al, acá Gabriela lo copió, te voy a mandar el link otra vez. Aquí, ahí lo copió. Te vas cuál, a Menti. ¿Cuál es? Ah, no, perdón, espérame, espérame, espérame. Ese no es, este de acá, el que es Sign Up. El que es, es el a ver. Sí. Menti, Menti. ¿Qué? com sign up a ese, a ese te vas ¿sí? y ahí creas tu cuenta ok entonces los voy a crear los voy a enviar igual voy a tu sala Cecilia no te preocupes voy a tu sala para empezar Ah, voy a asignar automáticamente. Y ya está. Ahora sí. Listo, chicos. Entonces, empezamos. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Norma? ¿Qué tal? Hola, Marcela, Gabriela. ¿Qué tal? Hola Cristian, hola Norma, hola Marcela. ¿Qué tal? Yo soy, de, todo yo todo? soy de presentadora, pero de me uno al grupo para... <ríe> ah, ok. A ver, eh, ¿a quién le gustaría comenzar con la... A ver, yo tengo una... Eh, a ver. Permítanme, vamos a ver. Para poder este, entrar a, para que no des el código y poder entrar a, a validar. A ver. Yo voy haciendo la mía. Vamos a ver ¿Y, y ya lo pueden ver. Sí. Uh -huh. Este es. Uh -huh. Ya. A ver este. Cinco cinco tres tres dos siete dos, cuatro. A ver. Cinco cinco tres tres. 27, 24. Hmm. Ya, ahí respondí. Okay, Aquí está La, apareciendo. Pero creo que le tiene que poner ¿no? Como para que se... Sea más grande es que lo hice en nube eh, utilicé este el tipo nube para que las palabras vayan apareciendo allí bueno, como somos poquitos no se llena mucho la nube creo a ver, le voy a poner otras cosas este... a ver Ahí está, ahí se va moviendo, ¿no? Uh -huh. No, pero digo, como para que, digamos, al... O sea, tú lo presentes, creo que, digamos, en pantalla completa tienes que darle presente Ah, ya. Sí, ajá. Bien. En la parte de arriba, ajá. Sí. Claro, y, ¿no? Y, a ver, voy a colocar otra cosa. ¿Qué tal red social ahí? Eh. No sé, bueno, yo conozco esas cuatro okay. Y algunas ni las utilizo. Ok, gracias, entonces. Pero sí, Pero sí está bien, ¿ah? ¿eh? Está, está bien, a ver, voy a, yo voy a hacer un alto toque. Voy a dejar de compartir para que pueda compartir a alguien más. A ver, yo comparto, a ver, para... Me avisan a ver si es que se ve. Sí, lo vemos. Lo vemos, Cristian. ¿Qué? Ok, a ver, yo voy a hacer entonces... A ver, unas escalas voy a hacer. ¿eh? Por ejemplo, este... Ese de las escalas, yo tengo para compartir, pero ese de las escalas me cuesta... Tra... Traba... O sea, no, no lo he aprendido a hacer. Ese de la... Ya. Entonces, a ver. Es interesante ver cómo lo haces. Ajá, califica los siguientes cursos. Ya le voy a poner cualquier cosa, ¿ya? Eh, a ver, este... O califica las siguientes carreras, ¿no? Desde tu. Califica las siguientes carreras eh, de acuerdo a tu preferencia, por ejemplo. Vamos a ponerle aquí, no sé, derecho, por ejemplo, Este ingeniería, eh, economía, por ejemplo, uno más, a ver, este... Eh, idiomas, por ejemplo. ¿eh? ¿Eh? ¿Ese de escalas es de pago, Gabriela? No. ¿El Menti? No. El Menti es gratuito, pero en la versión gratuita. No, sobre... no, yo tengo Menti, yo tengo Menti, ah, pero okay. siento que hay algunas opciones que no me permite porque debería hacer un upgrade. ¿Ese de escalas hace parte del bloque libre, free, o, okay. o, o es un upgrade? No, el, el, esta opción me parece que es libre. Sí. ¿No te ya. permite crear con escalas? No la he explorado, pero, pero sé que sí. No la, es que ya, ya no me he puesto a trabajarla más, ¿me entiendes? O sea, yo, yo trabajo con. Hace como dos años. Eh, okay. Cuando. Hace, hace rato, desde ya estaba en mis, en mis aulas de manera presencial, con competencias y unos jueguitos que me ideaba. Y no estaba esa escala, en ese momento no estaba permitido. O sea, si yo no la he incorporado es porque no estaba permitido. Pero ahora que la veo, puede ser que ya se ha abierto. Sí, hay algunas opciones de Menti que se han habilitado ahora, y hay otras que han añadido que solo se puede con el upgrade. Ok. Entonces creo que sería algo así, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, colocar el, la lista de las opciones que tienes aquí. Ah, aquí. Califica. ¿No? Y califica ya, la carrera ya, de acuerdo a preferencia, la preferencia la ¿no? La RU, ¿no? Uh -huh. Claro, esto lo vamos a ver ahorita, ¿no? Este, y aquí la calificación, incluso puedes colocarle valores en medio, ¿no? O sea... El valor 1, que es no me gusta definitivamente, o el valor 5, que es me gusta definitivamente, pero el valor 2 y 3 y 4 también tiene una, una descripción. Y de aquí claro, creo que... Ahí, nada más, creo. Ajá. Entonces tendrían ustedes que entrar a este código, ¿no? Al 11, eh, o sea, 11180910. Entren a menti.com y colocan el código que está aquí arriba, ¿no? A ver, voy a entrar yo. Yeah. Y ahí ya lo vamos viendo en tiempo real. Claro. Yo, por ejemplo, ahí, sí, ¿no? Me gusta. Ya están... Uh -huh. Claro, ya están este... Ya, yo creo que yo sí la he utilizado. No, no, no, no. No, no, no, no mentiras. No, lo que yo incorporo es de que seleccione una sola y va dando el rating de lo que seleccionó, pero solo puedes seleccionar una sola. Aquí calificas todas. Claro. Claro. Eh, depende, me imagino, pues no, yo he puesto cuatro opciones, pero puedes poner una, dos, la que quieras. Claro. Me imagino claro. que debe ser así. Sí, sí. Ya. Listo, sí, sí funciona. <ríe> Así que. Sí. A ver, ¿quién se anima? Marcela, si deseas nos compartes. Ver, el menti, a ver. A ver, te abrimos una. Menti. Menti. A ver. Mm. Eh, es que estoy aquí desde desde el computador de mi hija. Eh, dame un momento. Sí. Desde en mi computador ya estoy logueada automáticamente. Pero ya entré, ya entré. Listo, entonces compartimos. ya o oh, ¿dónde, ¿Dónde comparto? En, ¿En, abajo? Ya. en la parte de ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí abajo. Listos. Ya, está. Ya, ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Uh -huh. sí. Ah, ya vale, ya, entonces, por ejemplo, yo tengo este proyecto antes. de riesgos. Uh -huh. Sí, como te digo, lo vengo usando ya hace dos años de presencial, dos años atrás, hace bueno. ratito. Eh, entonces lo que hago es actualizarlo. Este es, un, este es un, yo lo digo jueguito porque van saliendo los muñequitos en su avatar y, y, y sale su avatar aleatorio y sale quien, quien respondió más rápido y quien respondió correcto. Entonces este el que va de puntero gana más puntos positivos en mi clase y luego así, no y va, vamos dando como unos puntos positivos, pero a los chicos les gusta mucho sobre todo porque es con cronómetro, hay una, hay una musiquita. ¿Cómo, ¿Cómo lo presento? ¿Les pasa un código o cómo, cómo lo hago? Código sí, aunque claro. Sigan, ya se va a cortar y vamos a regresar a, ah, ya. a la sala tendremos Tendríamos general. que entrar a ese código nosotros, pues ¿no? Sí. Y ahí ver todo lo que es. Este, ¿no? Ese sería el código. Uh -huh. A ver, quiero probar a ver si lo. Y al entrar el código. Sí, ah, sí, sí lo direcciona. No, saldrá esto. ¿Alcanzaste a ver? Ah, mira, aquí está el código. Sí. Ah, creo que es. A ver. Se ha quedado cargando. ¿Te ve? Sí, lo, lo vemos. Eh, mira, eh, sí, o sea, pude entrar. Y ahora sí, me pide nombre. A ver. Está como lento el internet. Sí, sí, sí, sí, lo veo bien lento. Sí, pero creo Porque que ahí muy... me está mostrando como los resultados. Sí, creo una que como ya está de... resuelto, no se puede. A mí no, me sale que... Debe tener una fecha de caducidad, ¿no? ¿O no, No, yo lo vuelvo. ¿Ahorita que voy a volver a dictar? Ah, bueno, ya... vamos. No, sí, porque yo traté de entrar sí, y me salía voy a volver como a dictar. que... Le faltó creo que resetear los resultados. Sí, para poder mm. entrar. No has votado en esta pregunta. Pero bien, buen trabajo. Sí. Buen trabajo. Y... Ya, genial. Ahí vamos, este, como se dice, echando para se aprende. Sí, exactamente. Prueba, prueba, error. Vamos, retomamos. Me faltaron algunos grupos, me faltaron algunos grupos, pero no se preocupen. Ahora en la próxima actividad voy donde ustedes. Just, estábamos viendo que ya han avanzado, han hecho diferentes actividades, perfecto. Eh, algunas dudas, por ejemplo, lo de las carpetas. Ustedes pueden crear sus carpetas, ¿no? Tienen una pregunta que está suelta, la mueven a su carpeta, ¿no? Seleccionan la carpeta. Yo quiero que esté aquí. Le move here. Ya está. Se, se copia. A, a, se mueve a la carpeta. Quiero copiar la actividad. Le doy clic acá. Puedo poner una duplicate. Como un copy. Copiar. Entonces, ya tengo otra actividad que tiene la misma estructura. Esta es una que yo utilizo mucho al inicio del ciclo, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas del curso? ¿Sí? Entonces, a ver, un momento, por favor, aquí, ya está, a ver, ahora sí, Gabriela, sí, ya estás como anfitriona. Sí, gracias. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, utilizo esta de qué esperas del curso, ¿no? Y como la he duplicado, está vacía, entonces me sirve para utilizarla ya con mis alumnos, no se copian las respuestas. Okay. Tengo otra que es también al inicio del curso que les digo que me hagan una pregunta, excepto la edad. Siempre les pongo esa restricción. Entonces, ellos que ven, escriben aquí sus eh, ideas que esperan del curso y luego me hacen una pregunta. Okay. ¿Cómo aparecen las preguntas? Es muy sencillo. Ustedes les dan, a, ya vimos la opción de questions and answers. Les va a salir una opción que es escribe una pregunta. ¿Sí? Y van a ir apareciendo. A ver, todos, vayan a esta rapidito, rapidito. Vayan a este Menti para pasar el siguiente. ¿Ok? Vayan a este Menti. Acá pueden utilizarlo para diferentes temas, ¿no? ¿Qué preguntas sobre el tema pueden hacer? Eh, dudas que pueden tener sobre algún tema en específico, algún punto en específico. No necesariamente tienen que poner el nombre. Yo siempre les digo que no pongan su nombre, pero que pongan un apodo. ¿no? Para que se sienta más cómodo al y que otra persona lea la pregunta, ¿no? Entonces, a ver, a ver si alguien puede entrar y con este código 3421, voy a copiar el link. Recuerdan, pueden hacerlo por el link, por el QR o en la aplicación. Eh, me comentaban en un grupo que pueden descargar la aplicación y de frente ingresan. muy Mucho más sencillo, ¿ok? Entonces, tienen esta, acá ven, no questions from the audience. Nadie ha hecho la pregunta. Okay, pero si yo ingreso, voy a Menti, pongo mi código y ya está. Puedo hacer una pregunta. 3, 4, 2, 1, 8, 4, 7, 9. Ya está. Tips para aprender inglés. Muy bien. Práctica. Practicar todo lo que puedan. Pueden escuchar música, ver videos, ver series de Netflix y, y poner el inglés. No hay problema. en subtítulos en inglés. No hay problema. Todo ayuda. Entonces, ¿acá qué le pongo? Puedo ponerle un, un Mark as a Answer. Ya la respondo. Respondí. ¿Cuánto tiempo tienes en la docencia? Wow, 10 años. 10 años en la docencia. Entonces acá veo a la derecha, abajo ven que hay un número, ¿no? Acá están todas las preguntas, ¿sí? Ven, las preguntas se van acumulando aquí rápidamente. Pero ya, ¿en qué lugar estás? Estoy en mi departamento, en pueblo libre, acá. Ya la respondí. ¿Cuánto tiempo? 10 años. Hoy oh, ya, ¿Ya tienes hijos? ¡Oh! No, todavía no. Pero pronto, verano 2023. <risa> Acá, ya, yeah, Mark. ¿Cuántas presentaciones? Uy, es ilimitado. Hay amplia libertad. Lo único es que en cada presentación, tres diapositivas, ¿no? Nada más. Pero puedes duplicarlas y duplicarlas. No hay problema. Sí, sé otro idioma. Soy traductora. Sé francés, portugués. Y ahí van correspondiendo, ¿no? Lo ideal es que sea como una conversación, ¿no? Eh, ahora vamos a trabajar con Jamboard y Padlet. Ahora mismo. Entonces, y ahí van. Sí, también. <ríe> Y así va, y acá las pueden ver a la derecha. ¿Ok? Eh, el suscrito dicta día cursos. Puedo no guardar cursos, las preguntas no de varias semanas y cómo las traigo. Quedan eh, guardadas no las preguntas. Dos no cursos es, disculpe, profesora. Por la rapidez, Ajá, son dos cursos. Ajá. Tú dictas dos cursos. ¿Puedes guardar las preguntas? Sí, se quedan. Mira, yo voy a mostrarte aquí. Voy a regresar. Vamos a regresar, vamos a regresar El problema que yo tengo es que inicialmente lo aprendí Pero lo grababa, lo grababa Pero no sabía cómo traerlo al día de la clase Tenía ese problema No solo ingresas, por ejemplo Mira, este tengo un, no sé si pueden ver aquí En la parte final, Famous Dishes Que es abril del 2000 El 10 de abril del 2020 Entonces yo lo quiero utilizar En ingreso Como lo quiero utilizar ahora Y está, miren allí Papá la guancaína, apoyo a la brasa. ¿Qué le hago? Reset results. Quiero utilizarla nuevamente. No quiero, quiero borrar los resultados. Ya está. Y la utilizo. Si deseas, puedes agregarle fechas acá para que sea más fácil. Eh, le pones una fecha 12 de agosto para que esté allí. O creas una carpeta y ya. Se queda grabado automáticamente. Uh -huh. Ok. Lourdes, no te preocupes, Domingo. Lourdes, cuéntame. O sea, todos los, ¿cómo se llama? todos los cuestionarios que se hacen se quedan grabados, como dice Sí. Se quedan grabados aquí. Los de los emoticones con videos, los emoticones con videos son los gifs. Cuando tú ingresas a, a, a uno, vamos a ingresar a este. Sí, este es de oraciones. Este es del lluvia de ideas. Sí. Pero por ejemplo, en el de multiple choice, vamos a agregar una. Multiple choice, vamos a ver, a ver. Ya yeah, reset. You have reached the maximum number of questions. Ya. Yeah. A veces pasa que te da, deja dos, nada más, ya. Si les deja dos, no hay problema. Pueden ingresar otro. Hacen otro, no hay problema. Prueba. A veces con estas aplicaciones les dejan dos, les dejan tres. Vamos a ver en el Padlet que es diferente, ¿sí? Ya, vamos acá, Multiple Choice. Acá les da la opción de imagen, pero a la tercera es GIF. Esos son los que son con animación, ¿no? Pongo Bailar. Ya está, y ya se agrega. Pero es un GIF, se agrega automático, como una imagen, ¿sí? Ok, entonces, eh, sí, así se agrega. Los GIFs son muy animados, entonces a los chicos les gusta ver, porque cuando lo pones en Present, Ahorita se, no sé por qué está cargando. Ahí está. ya está, lo ven. ¿Sí? Lo ven que está bailando ahí. Ok. Entonces, vamos a seguir porque si no, no nos va a dar el tiempo para hacer todo. El siguiente es Jamboard. Para mí, Jamboard es el que más uso porque este es también gratuito, pero tiene muchas más diapositivas. ¿Sí? En Jamboard, ustedes tienen que tener solamente Gmail para crear la pregunta. El que es Questions and Answers es para preguntas. Eh, en el Jamboard solamente tienen que tener su Gmail, ¿OK? Luego les voy a mostrar, les voy a mostrar algunos ejemplos primero y luego vemos cómo hacerlo, ¿sí? Este es, por ejemplo, un Jamboard que utilicé para iniciar mi clase, ¿no? Estábamos hablando de, de artistas famosos o a quiénes son tus artistas favoritos y tenían que escoger a uno, ¿no? ¿Cómo se utiliza Jamboard? Los alumnos pueden agregar post-its. Pueden agregar texto, cuadros de texto para poner, ¿sí? Y pueden agregar imágenes, ¿ok? Todo está a la izquierda. A la izquierda están todas sus herramientas. Siempre al inicio, como muchos quizás no han utilizado, lo ideal es explicarles, ¿no? Ir con ellos. Miren, chicos, acá tienen la opción del lápiz para hacer círculos. Tienen el borrador para que borren. Tienen la, la flecha para seleccionar y mover sus post-its los pueden agrandar, los pueden eh, reducir el tamaño. Tienen la opción de imagen, ¿no? Acá tienen la opción de subir una imagen desde sus computadoras, agregar un link, o tomarse una foto, buscar en Google. Entonces, yo voy a poner acá Alejandro Sanz. Y tengo, a ver, a ver esta de acá. Acá la agrego. Y lo voy moviendo. Okay. Pueden trabajar en pares, pueden trabajar en grupos. Y luego la idea es que en el, en el grupo ellos se pregunten, Who's your favorite singer? Oh, my favorite singer is Alejandro Sanz. Y luego hagan más oraciones. Okay. Pero puede ser do, con otros temas. Para Jamboard ellos van a utilizar un link. ¿Cómo les copio el link? En la parte de compartir, yo voy a seleccionar obtener vínculo. Pero aquí sí tienen que tener, eh, tienen que escoger el que diga, que, el que sea cualquiera persona, cualquier persona que tenga el vínculo. Porque puede ser restringido, puede ser solo personas, en mi caso, eh, que utilicen la cuenta de la Católica o cualquier persona. Siempre coloquen cualquier persona que tenga el vínculo. ¿Qué va a hacer esta persona? ¿Va a leer o lo va a editar? Ustedes tienen que escoger. Si ponen lector, no van a poder editar nada. Siempre coloquen cualquier persona que tenga el vínculo y editor. Dime, Domingo. ¿Tienes alguna consulta? No, sí, era con respecto al, a lo que es el mentir. Ah, puedes <risa> escribirle en, en el chat y ahí ahorita te la respondo. Yeah, yeah. Si no, al final, al final. No ya, yeah, perfecto. Guárdala para el final, no te preocupes. Ahí está. Entonces, copio este link. Vamos a entrar a este link solo para que vean. ¿Sí? Copian el link y ustedes van a ingresar. ¿Cómo sé si mis alumnos ingresan? En la parte superior van a salir unos, eh, unas imágenes con unos eh, sobrenombres, como Ligre, o, o que puede ser personas, dinosaurios. Van a aparecer diferentes nombres. Se van a ir conectando. Si ustedes tienen su cuenta de Gmail abierta, va a salir el nombre de, de la persona, ¿no? De su cuenta. Por ejemplo, acá sale Pato, Chinchilla, hurón, ¿no? Entonces, se van añadiendo. ¿Es, ¿Es semejante compartir archivos por el Drive? Sí, es compartir el link. Con el Jamboard lo que tienes es 20 diapositivas, ¿sí? Tienes 20 diapositivas para que los alumnos trabajen. Pueden trabajar eh, en grupos, pueden trabajar de manera individual. La desventaja de Jamboard es que como todos tienen acceso a todas las diapositivas, quizás un alumno está viendo y borra algo, ¿sí? No por querer borrarlo, ¿no? Pero está... Buscando, viendo y borra, puede borrar una diapositiva o puede mover algo, ¿no? Pero siempre les decimos, chicos, sean cuidados, no vayan a borrar, solo céntrense en su diapositiva, ¿no? En su, en la número, en la que les tocó, nada más. Entonces, ahí se van añadiendo y ustedes pueden ir moviendo porque están como editores, ¿ok? Y también, finalmente, pueden descargar el trabajo, ¿no? Descargar el Jamboard. Y eso lo pueden subir a su, a su aula virtual, a su cl Google Classroom, ¿ok? Pueden también crear una copia, ¿sí? Entonces, cuando ustedes lo descargan, lo descargan como PDF. Se queda descargado como un PDF, que se verá así. Les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿no? Acá ven, inicio. Y aquí, ¿sí? Pueden ver mi, mi PDF, a ver, ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí lo vemos. Sí, entonces tenemos este, ¿no? Este ejemplo. Ellos escogen, ah, pueden, pueden incluso ustedes eh, tomarle una captura de pantalla a una plantilla que ya tengan un cuadro, algo que ya tengan en PowerPoint, porque generalmente trabajamos bastante con PowerPoint y lo pegan, porque es muy sencillo, es copiar, pegar, ¿sí? Eh, ese es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo, a ver de construcción rápidamente. Sí, acá era como un proyecto, tenían que escoger un problema y ellos creaban una presentación. ¿Okay? Ellos son los que suben la imagen, los colores, son libres de crear su, sus presentaciones, ¿no? Y luego lo presentan en clase, puede ser individual, puede ser en grupo, ¿ok? O la otra que tengo aquí, a ver, vamos a abrir uno más. Clary, Miss. Dime, Clorinda. Mis, También se puede hacer una pregunta, una pregunta para que las niñas respondan. Claro, ¿verdad? sí, mm. definitivamente. Tú puedes eh, crear tu Jamboard. Claro. Sí, miren, vamos a crear uno. Y en el texto, en el texto anunciar ahí la pregunta para que todas participen. Claro. Y coloquen ahí. Y también sí. escogen el color, etcétera. Ellos ¿no? escogen todos, sí. Claro, ellos, pueden ellos. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo creamos? Vamos a, a nuestro correo. Ahí sí pueden ver mi correo, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Entonces, estamos en el correo. Se van a los, a los puntitos de las aplicaciones de Google. Si no está arriba, debe estar más abajo, más abajo el Jamboard. ¿Okay? Lo pueden mover. Yo ya lo he movido sí. arriba porque lo uso mucho. Entonces, ingreso a Jamboard y acá van a aparecer todos sus Jamboards. ¿Okay? Todos mm. los que han hecho. Todos. Esto también se queda guardado. ¿Sí? Lo y los van... Acá no hay folder. No hay un folder que puedan ir eh, mandándolos a folder. ¿no? Pero sí con los subtítulos, títulos, pongan, por ejemplo, la fecha para que se acuerden. Y hay búsqueda. ¿no? Si yo quiero buscar... TI3 en curso, me sale todo lo de TI3. Claricita, ¿Okay? una preguntita. ¿Qué uh -huh. pasa cuando se mueven? A veces las niñas me dicen, no, mire, yo he puesto acá y se ha movido. Y, sí, y sale... eso puede pasar. Ay, ay. Que se vaya moviendo. O sea, que, que alguien lo mueva, ¿no? Alguien de seguramente sí. lo mueve. Acá, ah. ¿cómo lo creamos? A la parte eh, inferior hay un más, ¿no? Entonces ese es su primer Jamboard. Le van a poner un título. ¿No? Mi Jamboard, supongamos, o mi curso. Y este es su Jamboard. Está en blanco. Ustedes pueden agregarle un fondo. Pueden agregar un fondo que ya tengan, por ejemplo, yo tengo el fondo del de FIE, ¿no? Del festival, lo puedo agregar. Puedo agregar ya una, una tabla. Puedo agregar un, una página de un libro y que ellos hagan un análisis del libro, subrayen, ¿sí? ¿Sí? Puedo agregar diferentes actividades. Y lo que van a hacer es añadir diapositivas para que los alumnos trabajen en cada diapositiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Eh, asignamos una diapositiva para cada grupo. ¿Ok? Entonces voy a asignar esta diapositiva para grupo 1, que va a ser Clorinda y eh, Cecilia. Esta es tu diapositiva. Entonces, les digo, Clorinda, Cecilia, ustedes van a la diapositiva número 2. El grupo 3, Manuel y Nelly. El grupo 4, Janet y Mari Carmen. El grupo 5, Fernando y Karina. ¿Ok? Hasta 20 diapositivas pueden utilizar. ¿Sí? Pueden duplicar una diapositiva. Por ejemplo, yo ya creé esta diapositiva. No, vamos a ver. Yo ya creé esta, esta diapositiva con el grupo, ya le puse mi fondo, Quiero duplicarla. También se puede. Ok. Vamos a ver aquí. Acá ven, en los tres puntitos. Un ratito. A veces demora un poco. Y ponemos duplicar. Ok. Y se va a duplicar la diapositiva. Para que no la tengan que volver a escribir. ¿no? Cuando ya tienen una diapositiva... Que ya está toda, ya la duplica. ¿Te puedo pedir permisito, ¿Clorinda? ¿Permis? Sí. Permiso, por favor. Estoy un poquito, me siento mal del estómago. No te preocupes, Clorinda. Muchas gracias ¿Ya? por estar con nosotros. Ay, no, es interesantísimo. Gracias, disculpa. Ya, nos vemos. Ay. Ok, entonces, ¿vieron? Se duplicó aquí la diapositiva, ¿ok? Vamos a trabajarlo, vamos a trabajar. Todo es práctica. Si ustedes utilizan la, la aplicación, van a poder eh, trabajarlo en sus clases. Les voy a mostrar algunas plantillas, ¿sí? Para que ustedes puedan trabajarla. Los voy a dividir en grupos, en nueve grupos. Y cada uno de sus grupos va a tener un, una actividad que podrían utilizar en cada momento de la clase, ¿sí? Por ejemplo, en la motivación inicial, quizás podemos entrar e empezar la clase con ¿Qué recuerdas acerca de...? Traten de centrarse en sus temas, ¿no? Si es matemática, estadística, ¿sí? Marketing. ¿Qué recuerdas de...? Y un tema en específico. Para esta actividad sí quiero que sean específicos con sus cursos, ¿ok? Para que ya vayan pensando cómo puede empezar esta clase. El grupo 2 va a utilizar una imagen. Escojan una imagen relacionada a su curso, quizás una imagen que, con la que quieran iniciar la clase y que escriban palabras acerca de su imagen. El grupo 3 va a tener que escoger una obra de arte, ¿sí? Busquen ahí en, en la parte de imagen y escriben en qué año fue creada, por qué escogieron esa actividad y cuál, quién es el autor. Ok, no te preocupes, Cristian. Muchas gracias. Eh, y así, ¿sí? Voy a crear los grupos. Aquí, construcción de aprendizaje, otra plantilla. Ya me, yo, ¿dónde voy a estar? Ok, Cecilia, gracias también por estar aquí con nosotros. Acá tienen que escoger una, una, un tema, ¿sí? Por ejemplo, qué tema de su curso y vocabulario, palabras clave de ese tema que utilicen estas letras, ¿No? Eh, un escenario, ¿no? Una situación, un problema. ¿Qué caso, qué situación o problema puedo presentar en mi curso? Ventajas, desventajas, un cuadro comparativo sobre el tema, sobre algo en específico. Para el cierre, ¿puedo, ¿qué aprendí hoy? Escribe palabras claves de la sesión. ¿Sí? Otra forma, con sus nombres, una tabla, lo que sé, lo que quiero saber sobre mi tema, lo que aprendí. ¿Ok? Entonces voy a darles eh, igual 10 minutos y seguimos. ¿Ok? A ver si me sale esta vez. A ver si me sale. A ver, a ver. Grupos. Grupo 1, eh, Jaime y Robert. ¿Ok? Grupo 1. Edemita y Fernando. Grupo 2. ¿Sí? Jorge. Mari Carmen y Rafael, grupo 3, ¿ok? Hasta ahí estamos claros, Jaime, grupo 1, Edemita, grupo 2, Jorge, grupo 3, Carlos, grupo 4, ¿ok? Sala, eh, Cristian, grupo 5. Estamos, Luisa, grupo 6. Karina, grupo 7. En el grupo de Karina, Cecilia, grupo 8. Y en el grupo de Marcela, grupo 9. Uy, a y la voy a poner en otro grupo. A ver acá. Voy a compartir el link. Recuerden que tenemos que seleccionar cualquier persona que tenga el link, ¿OK? Y editor. Una vez que tengo estos dos, copio el link, listo, ¿OK? Así que nos vamos a los grupos. Les voy a dar 7 minutos nada más porque no nos va a dar el tiempo si no. OK, listo, empezamos. A ver, vayan ingresando para que vean cómo se añaden las personas al Jamboard. Milagros, va a Monde. Tu grupo es. Grupo 6, ¿ok? Fernando está conectado a su Gmail, por eso me salió el nombre: Fernando Robles. ¿Ok? Fernando, ¿tienes una pregunta? Sí, Cristina. Uh -huh. eh, ¿Para entrar al Jamboard solamente entras por el Gmail, por sus utilitarios, o hay que entrar aparte? No, puedes entrar desde tu Porque cuenta de yo Gmail. Estoy yo estoy conectado ahorita con un correo institucional que utiliza uh -huh. el formato de Gmail, pero no me aparece el Jambo. Ah, pero ya ingresaste. Me sale como si ya estuvieras aquí. ¿En Jambo? Sí, me salió Fernando Robles. A ver, a ver actualiza, ingresa nuevamente. A ver, voy a ver. A ver, te y ahorita. En el grupo de Jaime, grupo 1, Medalit. A ver, Rafael, en el grupo 3, en el grupo de Jorge. Ahí recuerden los nombres que les dije cada grupo para que sepan en, en qué grupo están. A ver, hay 16 y son 40, así que ahí vamos viendo quiénes están ahí. Ok, entonces me cuentas. Voy a tu grupo, Fernando, y ahí me cuentas si se pudo, ¿sí? No te preocupes. Entonces vamos ingresando. ¿En qué grupo estás, Lourdes? A ver, Lourdes, estás en el grupo 5. Okay, vamos. ¿Son los mismos grupos? No, son diferentes grupos. Okay, ahora vamos. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Marcela. Hola, Norma. ¿Qué tal todo? Yeah. Eh, estamos en la, en la diapositiva del Grupo 9, ¿no? Me parece que sí. No llegué a copiar. Eh, yo estoy como cojo, pero no llegué no, no el chat, no llegué a copiar. Ah, aquí están ya. A ver, vamos a entrar. Yo ahí estoy. Se trata de contestar, ¿verdad? Sí, dijo adaptarlo al, al curso que, que ustedes dictan. Oh, oh, oh, oh, no, repíteme, por favor, que eh, no lo capté, no lo capté, <ríe> no capté qué toca hacer. Ah, a ver, voy a entrar también al jambor Ah, bueno, yo le dije que podríamos eh, adaptarlo al curso que ustedes dictan. O responder de acuerdo a la dinámica. A ver, si es el... lo que fue un escenario, un cuestionario al cierre de la clase. Eh, que dice, lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí. Entonces, sería como un cuestionario para cerrar la clase, pero adaptarlo a algunos aspectos, no, no, no lo veo. Lo veo para acercarlo, revísalo tú, a ver qué, qué... Sí, o podrías colocar lo que, de acuerdo a las preguntas, lo que sabes ahora, qué es lo que quieres saber, eh, lo que quiero saber, lo que aprendí. Puede ser del taller también, de lo de ahora. ¿Qué es lo que sabías ya? Sí, yo estoy poniendo como si fuera el taller, mira, lo que quiero perfecto. saber. Perfecto. Ah, Mentimeter, sigue siendo mi preferida. Sí, perfecto. ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Y qué es lo que vas, lo que has aprendido hasta ahora, ¿no? En el taller. A ver, Marcela, Norma, ¿lograron ingresar al Jamboard? Sí. Perfecto. Hola. Sí. ¿En qué diapositiva sí, están ustedes? Estamos. En la que dice grupo 9. Perfecto. Vamos a ver lo que aprendí para cerrar. Ya, pero trata de eh, comple traten. Eh, Excelente, cómo crear juegos para que participen. Perfecto. Ok, entonces voy yendo a otro, otro grupo. Eh, una pregunta no te vayas, por favor. El Jamboard al final sirve es para completar eh, tipo como que escribes, ¿cierto? Todos ingresan. Sí. sí eh, ya, ya ¿Algún se... otro uso? Ay, es... ¿Ya se fue? Sí, ya se fue, pero sí, el Jamboard eh, aplica mucho para trabajos colaborativos. Lo puedes usar para dinámicas, para que todos trabajen al mismo tiempo. Marcela, volví. Ay, ya. <risa> sí. Ya, Gabriela me estaba ayudando. Es que yo tengo una consulta, yo, yo en, eh, en uno de los cursos, esto sirve para el resto de cursos tengo proyectos, innovación, un poco de oro, debemos desarrollar conceptos. Pero en el, en el curso de algoritmos, eh, el alumno tiene que desarrollar a, a mano eh, un diseño de un flujo de proceso, por decirlo así, un algoritmo como tal. Cuando lo hace en forma de pseudocódigo, es como si usted lo viera. Es decir, yo podría hacer un pseudocódigo escribiendo las instrucciones de su orden como un listado. O sea, que lo veo allá por funcionando así. Pero cuando quiero que haga el diagrama, dando los, los códigos de símbolos que se tienen que utilizar, eso es lo que creo que se dificulta, porque yo les estoy pidiendo en clase, o bueno, en todo el curso les estamos pidiendo que hagan el diseño a un cuaderno, le tomen la foto y lo suban. De otra forma, ¿Sí? se vuelven más uh -huh. complicados en el computador. Mejor que le tomen una captura, ¿no? Y lo suban. Ah, ya. Yeah. Esa es la uh -huh. metodología que estamos haciendo. Ahora, muchos de ellos reniegan porque dicen, pero es que ya existe vicio. Y los no, siempre la lucha, ellos tienen que hacer el diseño y no se pueden apoyar en herramientas que ya traen los diseños. Las herramientas las hay. Pero la idea es que el alumno sepa que tiene que hacer un rombo o que tiene que hacer un... ¿Qué imagen tiene que hacer? Lo tiene que dar, lo que lo, lo jale. No uh -huh. sé si ahí estoy errada. Yo, yo coordino el curso. ¿Mm? Ya, yeah, o sea, lo Porque que Porque hay herramientas quieres... que facilitan ya el uh -huh. hacerlo, pero, pero darían la solución. O sea, hay unos que, que, que dan la solución, como el PCI, o sea, el diseño, y va, va como diciendo como intuitivamente diciéndole al alumno, ¿y que sigue? Ya querías poner un sí, y aquí deberías poner un no. Y lo que, lo que se el curso es que el alumno sepa que tiene que poner, o aprende tiene que poner. Uh -huh. Como que se vea más el proceso y no les den la respuesta. Sí. Bueno, yeah. el jambo el es más colaborativo, más para que ellos desarrollen, ¿no? Eh, like quizás les puedes poner la imagen... ¿no? Y que tú veas cómo en clase ellos van respondiendo a, a partir de sus conocimientos, como un, una forma de evaluación también, ¿no? En clase. Y tú veas cómo ellos lo resuelven. Sí. Okay. Uh -huh. ok. Vale, okay, listo. Vale, listo. Un minuto nos queda. Gracias a ti. Gabriela, ¿estás ahí? Sí, sí, Marcela. ¿Ya no estamos? Sí, todavía. ya sabes que descubrí en este, en este cosito el Jambor, me gustó el láser. Bueno, no sé cómo lo utilizaría, pero, pero el láser está chévere porque lo utiliza. Muy bien, estamos de vuelta. Pues Hemos eh, visto... <risa> Jaime, cuéntame, sí, haz una pregunta. Felizmente, felizmente hicimos algo, sí. Claro, sí, han trabajado muy bonito. Estoy viendo aquí. Por ejemplo, algo que pasa bastante es lo del post-it, que cuando lo giras, lo giras, el, el jamboard se vuelve un poco medio loco, ¿no? Entonces, se va girando, se agranda. Pero es cuestión de ir moviéndolo. O lo dejan así como acá. ¿Quién está aquí? Acá se puede ver, ¿no? <ríe> muy bien. Entonces, veo que aquí ya han hecho sus preguntas. ¿Cómo te sientes? Perfecto. Aquel grupo 2 que estaba un poco... Um, Viendo lo del tema de conectarse al, al Jamboard, no se preocupen. Aquí, por ejemplo, pueden eh, disminuir el, el tamaño, ¿no? Para que entre. Si soy un grupo donde estoy seis personas, lo puedo mover. También lo puedo ir moviendo aquí. Este, pueden, no se preocupen. Ustedes pueden editarlo, moverlo. ¿sí? no hay problema. ¿Ok? Acá tenemos, a ver, vamos a Ese, ver ¿quién, sería, ¿Quién estaba moviendo las imágenes? Ah, uno, todos pueden moverlo. Todos, no es que, este, no es que alguien, todos lo pueden mover. Oh. Acá, por ejemplo, muy bien, excelente, karate, disciplinas deportivas, guarda distancia, perfecto. ¿Sí? Entonces, ven, añaden las imágenes. Y luego hacen su presentación, los chicos hacen su presentación. Ok, creatividad. Y acá, ¿no? Pueden agregar más... ¿Cómo crear juegos para que participen? El uso de Jamboard. Muy bien. Entonces, tenemos que avanzar. La siguiente, el tercero, es Padlet. Padlet es otra aplicación que también este, hemos visto en el video inicial. Eh, en Padlet hay me parece un poco más de formatos. Entonces, vamos a ver diferentes formatos. Por ejemplo, hay una línea de tiempo, ¿no? Los alumnos pueden crear una línea de tiempo, ¿Sí? ¿Qué recuerdan de la clase pasada? Y van a responder. ¿Sí? Ellos crean acá con un más y crean su línea de tiempo. Pueden agregar imagen, pueden agregar un enlace, pueden agregar video, pueden agregar audio. Padlet tiene muchas más opciones en cuestión de, de, de agregar, adicionar al, a, a la plataforma, a la aplicación. No como Jamboard, que en Jamboard solo se puede añadir eh, Imagen, prácticamente, y texto, ¿no? Imagen y texto. Ok, entonces en Padlet tenemos este ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo más que les tengo aquí. ¿Ven aquí? Pueden agregar una imagen, ¿sí? Eh, este tema era de gratitud. Entonces, los chicos tenían que agregar una imagen sobre, o un video, un link, eh, algo que los hacía feliz, algo que les gustaba eh, ver, etcétera. Ok, entonces van completando. También le pueden dar like, le pueden dar like, pueden añadir comentarios. Ok. Eh, otro otro formato es como un mapa, ¿sí? Ven este mapa. Entonces le, el alumno añade con el más. Todo es con el más o dándole doble clic también al lugar. Escojo un lugar, vamos a seleccionar Lima, ¿sí? Y me manda lima y puedo añadir una imagen, un link, etcétera. Un dibujo, ¿sí? Se puede utilizar diferentes estilos o filas. También pueden tener filas y añaden videos. ¿Sí? Esta es la línea de tiempo que vimos. Esta es otra opción que es como un muro gigante y van añadiendo. Ok. Entonces, nos vamos directo a la práctica. Si no, no nos va a dar el tiempo. Esta va a ser en grupos de tres. Tres grupos. A cada grupo le voy a dar un Padlet, un tipo de Padlet. Y eh, en ese Padlet van a trabajar, van a agregar información. ¿Sí? ¿Qué actividades puedo crear aquí? Igual, para compartir, copio el link y lo mando por el chat. ¿Ok? Copio el link y mando por el chat. Entonces, les voy a enviar y les voy a decir. El grupo donde está Cecilia, Gabriela, Gerbe, Jorge, Luisa, Manuel, Medalit, Norma, Oscar y Rafael son el grupo 1. ¿Ok? El grupo 2. Copio mi, mi link. ¿Ok? Es el grupo de Fernando, Fernando, Robles, Giovanna, Janet, Johnny, Lourdes, Milagros, Robert, Sara y Victoria. Grupo 2. Y el grupo 3 que es del mapa. A ver, ¿Qué actividades puedo hacer aquí? Voy a copiar el link. Y es el grupo de Carlos, Cristian, Jaime, Karina, Clia, Magna, Marcela, Marta y Seno, ¿Ok? Entonces, ingresen, por favor. Para Padlet tampoco necesitan crearse la cuenta. Pueden ingresar, pero va a salir anónimo los comentarios. ¿Sí? Si ustedes tienen una cuenta de Padlet, ingresan a este Padlet, va a salir el nombre. ¿Ok? Vayan ingresando, vayan ingresando para verlos aquí y los voy a enviar al grupo. Ahora sí, solamente les voy a dar cinco minutos para poder tener tiempo de ver okay, los resultados. Voy a ir a sus grupos igualmente. Hola, a ver, acá estamos. A ver si alguno de ustedes, ustedes están en el grupo, en el grupo 1. ¿Sí? ¿Tienen el link para ingresar? Los mando otra vez. Sí, no tenemos el link. De entre... Ya, perfecto. Ingresen, ingresen, vayan ingresando. Vayan ingresando y añadan, añadan con el lápiz, añaden Es un texto, pueden añadir. Si utilizan Google Chrome, tienen más opciones. Les recomendaría utilizar Google Chrome. Cuando utilizan Google Chrome, les da muchas más opciones a la hora de crear. ¿No? Tienen link, imagen, pero también pueden hacer una grabadora de pantalla. Pueden grabar su pantalla como para una presentación. ¿Okay? Entonces, vayan añadiendo, añadiendo contenido. ¿Ok? Me voy a la siguiente sala. Hola. ¿Medalín? Hola. Sí. sí hola, hola, Gabriela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Lograron entrar al Padlet? Sí, mm. yo soy en el Padlet ya del Grupo 1. Sí. Okay. Pueden agregar. Y justo acabo grupo... cabo del ¿no? de Grupo 1, sí. lo puse con imágenes. Como decía Cristina, pueden agregar imágenes. También a veces okay. de audio, videos, diversas links. Ya. Una imagen, ¿no? A ver, voy a, voy a entrar. Le dan clic al más, hay una opción, okay. hay un más en la parte inferior derecha de su pantalla. Okay. Le dan ahí Y ahí pueden escribir, pueden, y le presentan otras imágenes, eh, iconos, eh, para que puedan agregar, vincular links. Yo agregué, por ejemplo, una imagen, puse que se uh -huh. podría hacer mapas mentales y puse una imagen en un mapa mental, por ejemplo. De marketing. Uh -huh. eh. A ver. Aquí lo mando por el chat. Eh, el link, a ver si me deja copiar. No me deja copiarlo. Pero, Manuel, ¿lo encuentras en el chat? Si abres el, el chat, ahí te va a salir eh, padlet.com, grupo 1, ingresas ahí. Y ahí estamos ahora todos conectados. Ya, yeah. gracias. Ok. Ay, sorry, ¿ah? ¿eh? Que están mis hijas aquí ladrando. No te preocupes. ¿Herve? Eh, ¿Cuál lo tenía? ¿A qué te refieres con lo tenías? El link. Ah, en el chat lo encuentras. Simplemente sube... Un poco y ahí vas a encontrar el mensaje de Cristina. No lo tengo en el chat, no sé por qué se, se borró. A ver, a ver. Lo copio entonces ah acá. Ahora sí me deja copiarlo. Listo, lo acabo de copiar en el chat. Lo viste? Ok, muy bien. Sé que les he dado poco tiempo, lo lamento, pero van a, van a explorar, van a explorar porque hay muchos formatos. Miren aquí, este es el formato de, del mapa, ¿no? Ustedes le dan clic y podemos ver lo que han escogido sus alumnos. Pueden expandir el post, o sea, lo pueden hacer que todos lo vean más grande, ¿ok? Acá vemos que hay otro por Argentina. Chile, Valparaíso, ¿dónde quieren viajar el próximo año? Ya. Yeah. UPC, quieren regresar a la UPC en San Miguel, por ejemplo. Ese es el grupo 3. Otro grupo, muy bien. Análisis Foda, Robert, Macarena. ¿Ok? Eh, por ejemplo, pueden añadir su nombre. Anónimo, sale aquí. Pero les pueden decir a los chicos, chicos, añadan su nombre en el título. ¿Ok? Ajá, este otro grupo ha creado. Sí, este es como un muro más general, ¿no? Links, pueden agregar GIFs. Les comentaba que con, con Google Chrome ustedes tienen más opciones. No solamente la opción de video, de cámara. Tienen, ay, estoy, no estoy en Google Chrome. Los voy a re, eh, compartir el, el Google Chrome. En Google Chrome, sí, si yo le doy aquí el más, el, para crear, tienen más opciones. Tienen la opción de grabar. Eh, a ver, vamos a hacerlo en este. De grabar su pantalla como un tutorial, como un tutorial que hacemos a veces para las clases, ¿no? Que necesitamos hacer su tutorial grabadora de pantalla. Cinco minutos les permite grabar su pantalla para explicar algo, ¿no? Entonces, aquí ya estoy grabando mi pantalla. Entonces, chicos, para utilizar Padlet van a tener que usar aquí y acá. Le pongo detener. Pueden ver su video y. Escucharlo y si está bien, lo publico. Muy sencillo, muy rápido de usar. Y para compartir como... Eh, vamos a esperar un ratito. Para compartirlo, recuerden, vamos a publicarlo. Aquí está. Sí, pueden grabar audio también. Compartir. Acá, compartir el enlace. Y también tienen los formatos, que eso va a ser de tarea para ustedes. Todos los formatos que tienen. Lista, tablero, lista, que se vea todo y van avanzando. ¿Sí? Van subiendo así como una lista. Son diferentes formatos de vista, como lo pueden ver, ¿no? Eh, columnas, cronología. Cristina. Dime, Marcela. Sí, Gabriela. Ah, Gabriela. Sí. Perdona, ay, sí, nos quedan cinco sí. minutos. Nos queda ¿Sí? uno, en realidad. Uno. Bueno, chicos, entonces, su tarea va a ser utilizar Padlet en sus clases, ¿ok? Eh, Espero que hayan podido eh, aprender algo un poco más de cada Ajá, una de las herramientas. Sí, Marcela, no, Mar una bienvenida. pregunta. Sí, sí, sí, vamos Entonces, a ir con, la, con las preguntas. No, no, estamos aquí, Marcela. Ya, no, quería que me mostraran la primera que, que uh -huh. aparecía allí de un algoritmo. Ahí aparecía un algoritmo. Quería ver ah, si sí. un grupo agregó, me parece, una imagen, ¿no? De un algoritmo. El grupo uno. ¿Este? Aquí, Marcela, puedes ver. Eh, en este. ¿Quién fue? No. En el 2. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un algoritmo. A ver, ¿quién fue? Creo que fue Robert, ¿no? A ver, vamos a verlo acá. A ver, ¿cómo lo hizo Robert? Robert Me emocioné cuéntanos. porque si pudo hacer eso, los chicos pueden hacerlo también. En Padlet. Aquí, a ver, acá, Robert, Robert añadió una imagen. Claro, añades tu imagen y los alumnos ah. pueden comentar, analizarlo. Pero es una imagen, un video también. Ah, puedes dibujar, pero sí, como yo demoraría un poquito en que lo dibuje, pero podría ser, ¿no? Usar figuras eh, para dibujar. Muy bien. Entonces, muchas gracias a todos. Sí, sí, acá no sé si, Gabriela, ¿te queda tiempo para alguna pregunta. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias sí. a todos. Felicitarte por, por el taller, ha sido bastante dinámico, enriquecedor, hemos podido todos practicar. Eh, voy a eh, pasar la encuesta, que les va a aparecer ahora, sobre todo a, a docentes de UPC, les pido por fa, que lo contesten también, porque hay una pregunta que indica si desean que se les considere como horas de capacitación docente. Mientras tanto pueden ir dejando sus eh, preguntas en el chat, Igual Cristina lo, lo está dejando su correo, su LinkedIn para que la puedan contactar. ¿No sí. Uh -huh. Cualquier duda, consulta, escríbame, escríbame, voy a estar muy, muy contenta de responderles. Sí, igual la, la sesión ha quedado grabada. En unos minutos ya va a ser colgada en el blog de Innovación Educativa. Va a estar todo ahí para que puedan repasar, de repente algún paso que Cristina explicó eh, lo quieren reforzar, va a estar el video ahí para que lo eh, puedan revisar. Y también de las otras sesiones, porque hemos tenido tres en simultáneo, así que en el blog de innovación, eh, seguramente mañana ya lo van a poder encontrar los otros, los otros videos. Sí, vamos respondiendo un ratito más. Vamos 16 de 27... Decirles también que eh, el link de YouTube lo encuentran en el blog de Innovación Educativa. En YouTube lo pueden buscar por el canal. El canal es Innovación Educativa UPC. Entran al canal en YouTube y ahí van a encontrar todos los videos. Completando. Decirles también que eh, ahora siguen sí, otras dos sesiones más. Una de doyo Class. Eh, y la otra sesión acerca de eh, Whiteboard Miró, y al último, ya para cerrar el día, tenemos una sesión de networking, ojalá que nos puedan acompañar, va a ser un espacio para eh, conversar, para intercambiar experiencias entre docentes, eh, y así enriquecemos más nuestras sesiones de clase. Claro Cecilia, seguramente se programarán más talleres, más webinars, para poder... Eh, seguir experimentando con estas herramientas, porque hay mucho, muchas ideas que se pueden aplicar, definitivamente. Qué bueno, Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Listo. Gracias, Cecilia. Sí, eso, eso sería todo eh, por hoy. Muchas gracias, Cristina. Felicitarte por la presentación y muchas gracias por la compañía. De todos, pueden seguirnos en el FIE. Vamos a estar, tenemos más sesiones eh, hoy hasta las siete y media. Tenemos mañana también viernes y terminamos el sábado 14. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.